Andy Luis Rosario narra como desaprensivos lo hirieron para despojarlo de sus pertenencias, hecho ocurrido en la ciudad de San Francisco de Macorís, donde los antisociales solo lograron sustraer 500 pesos. Unos tipos, para quitarme un dinerito. ¿Aquí está tu dinero entonces? ¿Y cuándo fue eso Andy? Anoche. ¿Cómo pasó? todo ¿Qué te dijeron ellos? Y de atrás se tiró, le, me, le dieron lo cuartos. Yo mismo levanté la mano y le dije, cógelo tú mismo. Y le metí la mano lo voy a sí, y yo lo cogí yo ya. ¿Y cuánto te llevaron? Ahí? Casi 500. Casi 500 pesos. Uh -huh. ¿En qué iban ellos? Un motor. ¿En qué se pie? Yo a pie. A pie entonces. Señor? Sí, sí. Señor. No yo venía, porque ya me había traído un amigo mío un motor. Y me dejó ahí. Yo estaba esperando a un amigo mío. Para que íbamos para arriba. Porque yo iba para el cabo a cuidar el motor hasta que termine motores? En la noche yo soy una trabanitería okay. Cuando ya, ya yo iba a ir para allá, pero no pasó eso y todo aquello. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.